Eh, y variante étnica cultural que se asemeja un poquito a lo que es la etnia también, que es un grupo de personas que no solo son ciudadanos sino sobre todo comparten rasgos culturales y étnicos comunes ¿no? eh, esa definición es más propia de Europa Central Oriental, Alemania, Polonia eh, de, los, de las naciones, justo naciones étnicas que no tenían su estado entonces tenían que definirse de otra manera ¿Quiénes son los polacos? ¿Quiénes son los alemanes? En el siglo XIX no existen los estados, o no existen estados unificados, por eso no vamos a definirlos como los franceses, como ciudadanos, sino como una comunidad de lengua, una comunidad de historia, ¿no? o incluso de raza o de sangre, como llega a, a evaluar ese concepto en la Alemania nazi. ¿no? Entonces, ¿quiénes son los alemanes? Los que comparten la sangre. En la práctica en América Latina se impone más bien el concepto político porque el étnico es imposible al inicio en el siglo XIX eh, por la diversidad existente no podemos definirnos que todos los mexicanos somos étnicamente mexicanos ¿sí? sin embargo, con el tiempo hay un esfuerzo de los estados de construir ese mito étnico también y así aparece el mito de lo mestizo ¿sí? o como vimos en Argentina el mito de lo blanco. Finalmente, cualquier Estado se esfuerza por construir también esa no solo unidad política de los ciudadanos, ¿no? sino ese vínculo más bien cultural, étnico, entonces se está construyendo desde el Estado, desde arriba, eh, una cultura nacional, que puede ser la cultura mestiza, que nos habla de un mito, ¿no? que todos los mexicanos somos mestizos, hijos, de un español y una indígena porque nunca es al revés se fijaron, ¿No? el mestizaje es muy eh, también unidireccional es el macho europeo y la hembra indígena eso en, en Paraguay también es el mito del origen es así, no al revés eh, y esos mitos por supuesto esconden muchas verdades muy crueles que también lo vimos ya en la otra presentación ¿no? eh, entonces lo que hay que subrayar es esa dimensión de lo único, de lo concentrado en el Estado Nación, de una visión muy eurocéntrica, muy elitista en América Latina, que no se adecua de ninguna manera a la realidad latinoamericana. Y hablando de la zona andina, hay que hablar de su pasado prehispánico, tabantin suyo, lo que sobre todo me va a interesar en eh, hablar de Bolivia, de Perú, de Ecuador, que son considerados países centroamericanos, con la mayor población indígena. Eh, es el pasado de Tawantinsú, del Imperio Inca, que vemos aquí las fronteras de los países que conocemos actualmente, como Ecuador, Perú, Bolivia, vemos Chile, Argentina, y que tienen ese pasado que no es totalmente pasado, que sigue en el presente, que, se, que sigue... Eh, siendo reivindicado por los movimientos indígenas de esos países, es el Tabatizu y el Imperio Inca y eh, co corresponde también con la zona andina, los Andes, geográficamente que el centro de ese imperio es el Cusco ¿sí? okay. eh, y el Estado Inca como imperio claramente estaba jerarquizado ¿no? porque hay también eh, varias, varias leyendas sobre lo bonito el que era el pasado prehispánico eh, en la realidad la realidad es un poco más también cruel, como siempre pasa eh, pero lo que podemos destacar de la organización del Estado inca es una organización totalmente diferente al Estado Nación Moderno ¿sí? entonces podemos decir existen otros tipos de estados que ya existían antes de la conquista española eh, de otra organización basados en por ejemplo la autonomía una amplia autonomía de las comunidades indígenas de los pueblos que eh, forman parte del imperio suyo eh, de del manejo de la diversidad ¿no? y eso también nos habla de diferentes proyectos políticos y económicos de parte del Estado-Nación que se impone después que es unificación borrar la diferencia y eh, el Estado-Inca que de manera jerárquica sí eh, también eh, Podemos decir que hubo dominación y cierta explotación de esa población, pero que hubo en su estructura eh, eh, la más flexibilidad para diferencia. ¿En qué sentido? Entonces eh, tenemos, por ejemplo, aquí la negociación con los curacas locales, ¿no? que cada pueblo indígena, cada comunidad indígena tenía sus autoridades y se negociaba con eh, el Inca y la, la realeza, la nobleza. Eh, Reciprocidad, la comunidad le da al Estado, el Estado le da a la comunidad. Esos son por ejemplo los famosos almacenes de granos de alimentos del Estado Inca que en los tiempos de eh, dificultades, sobre todo por clima andino muy difícil, cuando eh, escaseaba el alimento, el Estado repartía el alimento entre las comunidades. La reciprocidad, redistribución, eso también, ¿no? el Estado redistribuía según las necesidades complementariedad y discontinuidad territorial. Es muy importante los pisos ecológicos en los Andes. Eh, ¿Cómo se veía el territorio? Una comunidad podía estar eh, ocupar diversos pisos ecológicos. ¿Qué son pisos ecológicos? Hablamos de la montaña, entonces tenemos pisos más bajos, más altos, hasta más altos y dependiendo de la altura, algunas cosas crecen, otras no crecen, ya en los Andes más altos, más bien es la ganadería de, de la llama, de la vicuña, de la alpaca, no hay agricultura, entonces según esos pisos ecológicos hubo intercambio, una comunidad podía estar en el territorio discontinuo. Y eh, la lógica del Estado-Nación y la lógica occidental era cómo, cómo, cómo es posible eso. El territorio es único y punto. ¿no? entonces también después de la, la llegada de los españoles el territorio eh, se rehizo se rediseñó, las comunidades fueron reconcentradas eh, y no se respetó eso de los pisos ecológicos entonces la economía propia de los países de, los, de la civilización incaica fue destruida en ese sentido eh, y hay que también re, eh, reconocer que más allá de Tabatinsu y del imperio inca existían pueblos sobre todo en las tierras bajas, la Amazonía como los pueblos guaranís ¿no? que aquí mencionó la compañera que, y los mapuche que no, no fueron conquistados por los incas, que no tenían estado así como lo conocemos ¿no? como una organización eh, más centralista administrativa y no tenían estado pero sí tenían organización ¿sí? Eh, entonces su organización se basaba en familias, clanes. En consejos que se reunían cada cuanto eh, y que mantenían una autonomía muy fuerte en cuanto al, al Estado Inca, y después el, la colonia y después incluso la, el Estado republicano. Aquí, un, como corto eh, recuerdo, cómo se forman los estados en América Latina, lo que podemos en América del Sur, lo que podemos subrayar es el proceso muy arbitrario del de, siglo XIX de esas luchas por la independencia, ¿por qué Bolivia hoy es Bolivia en esas fronteras y no otras? Si una parte de Bolivia se parece más a Paraguay ¿sí? que a la zona andina, ¿por qué también Perú, eh, también Ecuador van a tener la zona andina y la zona amazónica? Entonces, ¿cómo se forman esos estados? ¿Qué deciden? y después sobre ese, ese territorio, esa población tan diversa, se quiere imponer una identidad única todos somos chilenos, todos somos peruanos, bolivianos y sabemos que eso no coincide con la realidad esa ya es el mapa actual de los países entonces lo que podemos destacar de esa formación del la Estado Nación Latinoamericano que es muy diferente que lo que pasó en Europa Occidental tenemos en el siglo XIX un proceso bastante brusco de guerra, de independencia, eh, política criolla de la colonia, colonia española, pero al mismo tiempo es un proyecto oligárquico, no es un proyecto burgués en América Latina como podemos decir el Estado Nación Moderno en, en Europa Occidental, sino es esa oligarquía criolla que mantiene su, eh, su posición, y solo lucha por más poder con los españoles no lucha por la libertad, fraternidad, igualdad entre todos los ciudadanos aunque las primeras constituciones digan eso ¿no? realmente eh, se preservan los beneficios los privilegios de esa élite y las formas coloniales de explotación que a veces cambian de nombre pero finalmente los indígenas siguen siendo eh, explotados y a pesar de tener nombre ya de chilenos, bolivianos o peruanos, siguen eh, igual o peor incluso que en la colonia, peor en el sentido de que la república, el nombre de que todos somos iguales, los anula los borra, desaparecen muchas veces los indígenas, ya no hay indígenas en esos países, todos somos bolivianos chilenos, etc. Eh, también hay que destacar ese colonialismo mental de la élite lo que muchos también llaman el colonismo mental, colonialismo cultural, colonialismo económico político, es colonialismo interno que se reproduce después en las repúblicas ¿no? frente a la población indígena eh, en Europa hablamos del desarrollo del capitalismo sobre todo el capitalismo industrial y por eso la burguesía aquí vamos a hablar más bien de eh, enclaves del capitalismo y son enclaves dependientes, extractivistas dependientes de las potencias europeas y permanencia del feudalismo, la hacienda también, que se desarrolla en, en esas jóvenes repúblicas, el despojo de las tierras comunitarias, eh, la destrucción de la comunidad, son cosas características del siglo XIX, cómo se forma el Estado-Nación. Y en el caso de Chile-Argentina vimos como de manera más evidente ese despojo, y guerra y genocidio ¿no? contra los indígenas para dominar el territorio. Eh, tenemos una diversidad étnica, cultural y lingüística vista como obstáculo y problema para ese estado tenemos un sistema de castas en es de sistema de clases ¿en qué consiste el sistema de castas? que tenemos en, en la clase y la raza o la etnia juntos ¿no? entonces no es solo discriminación económica por clase se junta eso también el, el racismo y eh, son estados que crean naciones se dice en América Latina un estado concebido de manera muy arbitraria en esas fronteras y después desde arriba, desde el estado hay que crear una nación con esa diversidad, por eso la debilidad de identificación nacional, sobre todo en nuestros países andinos. ¿y cómo van a manejar entonces los estados-naciones la diversidad? la diversidad vista como un problema ¿Sí? lo primero es el genocidio simplemente los vamos a matar, y, y lo vimos en Argentina, vimos en China. El etnocidio, que es la des desaparición más bien cultural, en qué sentido, aculturación, integración forzosa, todos somos bolivianos, todos somos peruanos, y punto, negación de la etnicidad, negación de la diferencia, eh, en el siglo XX vamos a hablar de la nacionalización y campesinización, o sea, nacionalización... Todos somos ciudadanos y punto. Campesinización: que los indígenas son campesinos, campesinos obreros. Es el discurso también eh, desde el marxismo. Se eh, anula lo étnico diciendo: bueno, eso es el problema de clase, es el problema de los campesinos. Y últimamente, a partir de los años 80, 90, el multiculturalismo va a dar reconocimiento subordinado. si sí los reconocemos, por fin, ¿No? en Chile todavía no, pero en, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, pero menos. Pero hay reconocimiento, incluso hay derechos indígenas, pero siempre subordinados. Después no, si tengo tiempo, no lo Y también tenemos, en los Estados Naciones pelean eh, eh, mucho con su diversidad geográfica. ¿Cómo administrar un territorio tan diverso y tan vasto, entre la montaña más alta, los Andes, hasta la llanura amazónica? Donde ni siquiera llega el Estado, ¿no? Muchas veces. Pero hoy nos va a interesar más bien esa diversidad étnica, como la manejamos. Aquí un, un, un mapa que nos subraya, no, no importa tanto los porcentajes, son porcentajes de la población indígena, esos porcentajes pueden variar según los censos. Eh, lo que importa es destacar los países con mayor población indígena, incluso que llega incluso a más de la mitad de la población, va a ser Ecuador, Perú y Bolivia, bueno, Guatemala, pero ya no entra en, en lo andino, entonces justo es, son esos países centroandinos, Ecuador, Perú y Bolivia, donde vamos a tener eh, una importante población indígena, importante en el sentido de números, porque toda población es importante aquí para mostrar un poco la diversidad lingüística y en la zona eh, andina de esos países vamos a tener sobre todo el quechua que en Ecuador va, se llama quichua, es eh, la herencia del imperio inca los quechuas, quichuas son los eh, descendientes de, de los incas y por eso también vemos como la conquista inca va con la colonización y conquista lingüística también es la color eh, rosa en, en frontera de en Bolivia y frontera con eh, Perú, con Chile vamos a tener la población aymara, muy importante y eh, en el color rojo es la población guaraní vemos en las tierras bajas, que va a ser Bolivia, va a ser Paraguay, Brasil, parte de Argentina y en la población mapuche, vemos en el sur, en el cono sur, color verde por supuesto hay muchas más lenguas. En la misma Amazonía Boliviana vamos a tener 34 lenguas indígenas reconocidas. Esos son los porcentajes de la población indígena eh, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Se dice que en Bolivia tenemos 71% de la población indígena, Ecuador 43%, Perú 47%. Eh, la, la problemática de los censos, a lo mejor no hay mucho tiempo de profundizar, pero hay que tomarlo en cuenta. ya Mi colega ya dijo ¿no? que es, eh, eso, los resultados de los censos son muy frágiles, muy políticamente manipulables también. ¿Cómo hacemos los censos? Ese censo muestra una, un gran peso de la población indígena. Si tomamos los censos oficiales de los países, vamos a ver que en ese año... En Bolivia salvo un censo oficial hablando de 61% de la población indígena, desde 71 a 61, y en 2012 en Bolivia el último censo habla de 42%. Entonces uno podría decir, ¿qué pasó en 20 años? o En 10 años desaparecen 20%, en 10 años desaparece el 20% de la población indígena, no hubo un genocidio, ni migración masiva, qué pasó? Eso nos habla de cómo hacemos los censos, qué pregunta ponemos, cómo se autoinscriben los entrevistados, a veces no se identifican como indígenas, por la misma palabra, indio indígena, como, vista como despectiva. Cuando preguntamos eh, por nombre propio del grupo, podemos obtener resultado diferente. Las mismas personas que nos contestan, no, somos mestizos, al mismo tiempo nos pueden contestar, pero hay maras quechuas, guaraníes. ¿No? ¿por qué? porque la categoría indio, indígena, mestizo, blanco es muy racializada muy colonizada Mientras, y tiene toda esa carga negativa también eh, es también vista de manera cultural mestizo es cultural porque ya no hablo la lengua porque vivo en la ciudad porque me he visto de otra manera y así es posible que los padres se declaren indígenas y a su hija la declaren mestiza porque no es genético, es cultural se ve así entonces eh, los mejores resultados se obtienen cuando preguntamos por el nombre propio del grupo, te identificas como aymara, como quechua, como guaraní y no tanto preguntar indígena entonces hay aquí eh, muchas diferencias eh, los censos de Ecuador o los últimos censos oficiales nos hablan del 6, 7% de la población indígena frente a 43 es mucha la diferencia ¿no? eh, más allá de los errores metodológicos o preguntas que se pone, o incluso a la misma definición, ¿quién es el indígena? ¿cómo lo venimos? si ¿Sí solo autoadscripción o son rasgos no sé, como la lengua que se dificulta porque mucha población ya no habla la lengua ¿no? entonces más allá de eso eh, es también el uso político, para los estados conviene tener menos población indígena Así siempre podemos decir, bueno, son, somos blancos y esos indígenas son un porcentaje minúsculo, entonces no pueden querer derechos, ¿sí? no son importantes para asuntos nacionales, etc. Aquí no hay tiempo. Bueno, en cuanto a la, a la historia, eh, así rapidito vamos pasando, ya vimos cómo se forma el Estado-Nación en América Latina sobre la negación de la población indígena además eh, la república carga con todo lo eh, legado colonial de la discriminación del racismo, de la explotación de formas semiesclavas incluso de eh, donde la población indígena campesina es vinculada con la hacienda entonces eh, la población indígena sigue sojuzgada y explotada en condiciones serviles por la oligarquía terrateniente sobre todo el tema de la tierra es muy importante y a lo largo de, de los siglos de la vida republicana se intentan desde la élite, desde el Estado, diferentes ideologías eh, que tienen su peso en las políticas. Y así en el siglo XIX, sobre todo la segunda mitad, iniciando el siglo XX, tenemos el positivismo. El positivismo que se vincula con el liberalismo. Eso que vimos en Chile y en Argentina, justo esas guerras contra la población Mapuche, eh, fueron legitimadas con el discurso liberal. Liberalismo que en América Latina se vincula con el darwinismo social, racista, totalmente racista. darwinismo social que dice hay razas, especies, peores y mejores, evolucionadas y no evolucionadas, eh, las superiores y las condenadas a la des desaparición. En ese sentido, el indio es el culpable de todo el atraso, que se cree que tienen los países latinoamericanos. ¿no? Si tenemos un Estado-nación que no encaja con la realidad, ¿qué queremos hacer? Cambiar la realidad. ¿no? Y el positivismo entonces nos ayuda a legitimar el despojo, el etnocidio, genocidio y toda la negación de la población indígena basada justo en la idea del blanqueamiento, hay que blanquearnos. En aquel tiempo también en Argentina se promueve, por ejemplo, la política de la migración para inhibitar a los migrantes europeos y blanquear la sociedad porque cuanta más sangre blanca más progreso y más desarrollo Entonces, la teoría social se explica con teoría biológica, realmente racial ciencia social usa más bien, metodología de ciencias duras de biología y aquí tenemos eso de pacificación de Araucania que ya mencionamos, la campaña del desierto y también todas las políticas de colonización de la Amazonía ¿cuántos pueblos se aniquilaron sin ningún eco? ¿sí? Por, porque hay que colonizar, conquistar eh, la Amazonía por el petróleo, por el caucho primero caucho, después petróleo ¿sí? entonces son políticas de hacer el Estado en territorios todavía no conquistados, no integrados se vinculan con genocidio total, ¿no? de su población como bárbara es, eh, como eh, salvaje, etc y eh, con ese positivismo también vamos a tener en eh, varios países leyes, como la ley de exinculación de 1874 en Bolivia eh, Ley Lerdo en México por ejemplo en México el positivismo también se vincula con la, la guerra contra el pueblo yaqui que un poco recuerda lo que pasó con el pueblo mapuche esas leyes eh, privatizan la tierra, eh, están dirigidas en contra de la comunidad, no reconocen la propiedad comunal de la tierra, eh, despojan las tierras de las comunidades y las reparten, las venden entre los terratenientes. Entonces, es despojo-destrucción de la comunidad en nombre del de liberal, del progreso y modernidad. Aquí tenemos algunas citas que nos ilustran un poco esa lógica racista y liberal para citar una bueno, así Alcides Sárguedas es boliviano de no haber predominio de sangre indígena el país estaría hoy en el mismo nivel que muchos pueblos más favorecidos por corrientes inmigratorias venidas del viejo continente entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en Bolivia según Alcides de Sarguedas, es la sangre india, el predominio del indígena ¿no? y por ejemplo Argentina sería un país modelo favorecido por corrientes migratorias blancas eh, después de eso iniciando los años sobre todo en Perú inicia en esa zona es el Perú que inicia con el indigenismo como México en Bolivia vamos a tener años 30, 40 en Ecuador 40 también el indigenismo que no deja su mirada racista pero la intenta suavizar un poco el indígena sí sigue siendo un problema pero ya eh, estamos negando como la, la visión más racializada y decimos se puede salvar podemos salvar al indígena, podemos integrarlo a la nación podemos ayudar al pobrecito ¿no? entonces el indigenismo tiene, eh, no, no confundirlo con indianismo que el indianismo es como la misma, el mismo pensamiento de liberación desde el indio el indigenismo es pensado desde la élite, desde los no indios, desde el estado, desde los mestizos que quieren ayudar, entre comillas, ¿no? al indio. Eh, aquí vamos a tener algunos gobiernos en, en Perú, sobre todo desde el onceño de Augusto Leguía, ¿no? políticas que suavizan de alguna manera el problema, eh, políticas de educación, de salud, eh, que tienen el objetivo de integrar integrar al indio a la nación, y que son también dictadas por los esfuerzos de la IT de construir un Estado-Nación moderno entonces ven que esa población no encaja, hay que encajarla y también hay una fascinación por indios muertos recuperar para la historia nacional el pasado glorioso de los aztecas, de los incas ¿sí? y de esa manera como decía Bonín Batalla son los mestizos peruanos, mexicanos que se vuelven según el indigenismo descendientes de las gloriosas civilizaciones como el imperio caico, como imperio eh, azteca y los indios actuales ya no lo son son como huérfanos ¿no? porque no pertenecen a la nación y no tienen historia, porque la historia ya es ya nacional eh, en Perú incluso hay, hay un lema de que época se dice Inca sí, indios no ¿en qué sentido? el pasado glorioso sí pero el indio es el pobre eh, menospreciado no hoy arrepiento, no entonces hay que desaparecer al indio ya no lo podemos aniquilar hay que integrarlo de alguna manera pero no se reconoce lo indio vivo existente como algo valioso para la nación pero hay también mucha arte indigenista, arte literatura que recupera para la nación, para la sociedad mestiza el tema, el tema mismo de lo popular, de lo indígena y tenemos en Bolivia, el Cristo Aymara que podemos criticar mucho el indigenismo, pero fue un, una provocación bastante fuerte para la, eh, la época. Imaginar lo nacional con el rostro del indígena. ¿sí? Entonces hay que darle, darle reconocer para su época la importancia de ese tipo de imaginarios, ¿no? como romper con el imaginario de lo blanco. De lo, la copia de Europa y buscar lo propio entonces se está buscando lo propio en los Andes, en la población indígena aquí el, el pintor más, eh, más reconocido de Ecuador Guayasamín, que también recupera esos rostros de los mineros indígenas, Perú también tenemos caras indígenas, pero sí es una fascinación por el otro ¿Sí? el mestizo va a descubrir al otro bueno, en México ya lo conocemos bastante ¿no? eh, en los Andes podemos destacar también la eh, permanencia del indigenismo del racismo aunque es escondido y una cierta antropología que nace en aquel tiempo en aquellos países y que pretende descubrir al indio, medirlo eh, y buscar en el indio cosas positivas aparentemente positivas y aquí lo vemos en esa cita Um, donde se destaca es en Bolivia, Franz creación de la pedagogía nacional. Vamos a ver en Ecuador también citas muy parecidas. ¿Qué destacamos del niño? ¿Qué es lo positivo? ¿Para qué nos puede servir para ese, esa nación nueva que nace en el siglo XX? Y se dice, por ejemplo, la fortaleza de su cuerpo lo capacita para ser un excelente minero. Su gran sentido de régimen y disciplina hace el niño un soldado ideal. ¿Sí? Otros van a destacar su resistencia, sus músculos pero nunca su cerebro, ¿Sí? entonces el indio sí es destacado pero como un obrero, un soldado para músculos que trabajen para la nación, pero nunca quiere ser integrado a la nación como igual, ¿no? ya tiene su lugar allá como músculo. Y al mismo tiempo su historia, su arte, eh, se convierten en algo propio del mestizo. ¿no? ¿Qué va a ser la cultura nacional de México? Estas culturas indígenas ya son nuestras, no de ellos. No. Y al mismo tiempo el indigenismo no liquida la hacienda en los Andes, no hace ninguna reforma importante, entonces no liquida las relaciones de poder, de dominación. Aquí tenemos un ejemplo del Cusco, es el Inca Pachacuti. El indigenismo destaca a los indios muertos. ¿no? les pone estatuas eso en Bolivia no pasa en, en Perú sí en Perú el nacionalismo eh, peruano destaca mucho el pasado hay voces disonantes como un peruano González, Manuel González Prada bueno no hay tiempo de citar pero que quiere revelar al indio dice el indio tiene que ser el sujeto revolucionario de su propia de liberación ¿no? no los mestizos, entonces va en contra del indigenismo Después tenemos tendencia como socialismo, marxismo, eh, que en América Latina, en, en la zona andina, sobre todo se mezcla con cierto nacionalismo populista de algunos gobiernos. En Perú, Velasco Alvarado; en Bolivia, vamos a tener eh, los gobiernos de MNR con Víctor Paz Estenssoro. En Ecuador, también hay un gobierno militar que son los años, sobre todo, desde 50, 60 y 70. ¿Cómo ven ellos el problema del indio? Que ya no es el problema del indio. Lo no vamos a convertir en problema de clase: es el campesino, es el obrero. El indio desaparece del lenguaje oficial, se habla de los campesinos. Y igual que el indigenismo, el objetivo es incorporarlo a la nación, modernizarlo. Por eso, todas las eh, reformas agrarias de, de la época, de sus gobiernos nacionalistas, eh, se enfocan en la propiedad individual de la tierra. No reconocen la propiedad colectiva. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer un agricultor moderno, de propiedad. Incluso si sí, dividimos el latifundio, repartimos después la tierra de manera individual. Eh, si sí, retomamos partes de la cultura antigua, del folclore, pero negamos a mí como sujeto propio histórico. ¿no? Y permanece también mucho del de racismo. Como parece que ya tendré que terminar y no llegue a ninguna parte todavía. Eh, no sé si hacemos la, la pausa aquí o podría seguir un poquito 15 minutos después. Sí, yo creo que sí. Eh, daríamos un espacio, sobre todo pues para no cansarnos demasiado, porque están, creo, muy interesante. La, la plática, pero qué mejor así para dejarlos en suspenso, ¿verdad? Y ya con el cafecito y más eh, frescos, pues regresamos otra vez a la segunda parte de tu exposición, para que tú no te sientas presionado en los tiempos y tengamos, pues, eh, eh, tu presentación en la forma en que tú la habías concebido. Pues nos vemos entonces en un momentito más.